Estamos haciendo un super para texturas La versión base azul dentro de toda la vida Pero necesitamos otras versiones del pack Así que vamos aquí con el compa El Mirushi, a preguntarme Esa va a ser la primera persona Porque el de es azul Y como saben el azul de toda la vida. Aquí yo ya lo tengo preparado. Ven, ¿sí? aquí está la super espada, que es azul. O ya la vieron anteriormente. Está súper chida. Pero esta espada no va a ser solo azul, sino de otros colores. Así que déjenme preguntarle. Algunos streamers y amigos. Y van a ver qué bonito que era. Hola, aquí pero A ver. Bueno, está en chingón, güey. Cargo, me tengo una pregunta. Adelante, Axel. Haz la pregunta. Eso es en un texture pack para Minecraft pero necesito que me digas un color para el pack. Mm, para PvP. Pues. Mm, morado. Es mi color favorito. Wow. Creo que lo puedo. Llegando a este punto del video, yo necesitaba que me dijeran otro color. Y como no, ¿por qué no buscar? Adams Cast 17 para que me dijera otro culto. Pero llegando a este punto yo pensé que no me iba a dar a contestar Ryan. Pero yo nada más les dejo que lo vean ustedes mismos. Bueno, pues ya estamos aquí en Minecraft y vamos a probar el super hermoso pad de texturas. Pues como ven, la espada ha quedado super guapa, super épica. Mucho sí. a mí me encantó los bloques, ¿no? los bloques para aquí poner en ejemplos. Pad bridge. la verdad, es que quedó bastante de bot. Bueno, pero esto no sí. se queda hasta acá. Porque, ¿qué dicen ustedes? De cambiar. Este es parcial. Lo cambiemos. Pues ya sí que se quede. Pero también, no es lo único que voy a cambiar. Sino también voy a cambiar otras cosillas Pero mientras tanto, primero facilitar sí? ¿ah? Y hace bastante tiempo que no tuvimos ¿sí? ni taekras. ¿Se ¿por acuerdan? que vamos a ¿ah? Entonces, bueno, pues vamos a por, más, ya por y la verdad <risa> eso porque no no les da demasiada no, mucha incomunidad de y siempre decían ¿Cuándo revés, cuando regreses cuando regreses pues bueno eh, ya estamos haciendo un video ahora vamos no, haciendo un nuevo video de este text pack hasta un intento vamos a ver ya que tenía cuatro versiones del pack, me hacía falta una más para que fuera cinco. Así que, ¿por qué no? Voy a ver con una persona Igual Dos mil años más tarde. Creo que ya se notaron cambios, ¿no? Eh. El mejor jugador de Skyward de todo el universo ¡Vamos a ver! es la caña Vamos a ver Espadita A ver, va A ver si en esta sí les enseño bien pa vale. Super, super, Espada uh -huh. Pues ya vi el arco también tiene esto No sé, pues está es súper bueno. Son así Voy a ponerlo. no manchito. Todo lo relacionado con el pack es de ese foto. Todo. Todo. Dexter par casi de Paul. Oh, El color dicho por 17 eh, ya no vamos no a meter tanto en las patrullas hasta la mismo miren les enseño más aquí están los ítems están todos La espada La armo el diamante que se ve super chido no sé ustedes qué opinen está bastante todo. Está bastante nice. Los bloques siguen siendo los mismos, aquí en brillo O Viola. Pues de la otra forma. Y pues nada. Es. básicamente lo de este par de costuras Que después les enseño. La versión. Rock. ¿Vale?